Demi Lovato festejó seis meses sin drogas ni alcohol. La actriz y cantante estadounidense se recupera exitosamente de la última sobredosis que tuvo a mitad del 2018 y que casi le cuesta la vida. Su equipo de trabajo la alentó con una gran regalo. Los detalles, en la nota. En julio de 2018 las malas noticias sobrevolaban otra vez a Demi Lovato. El mundo entero se enteraba que la actriz y cantante estadounidense sufría una nueva sobredosis luego de una fiesta con amigos en su casa de Hollywood East. Fue internada de urgencia y lograron salvarla. Días después, se difundieron detalles de la celebración que casi le cuesta la vida a la artista de 26 años. Los amigos de la cantante lograron revivirla con un medicamento utilizado para reducir los efectos de un opioide llamado Narcan. Luego del episodio, llamaron a miembros del equipo de Demi y huyeron antes de que llegara el personal de emergencia. Tras tres semanas en rehabilitación, Lobato siguió con su recuperación en su casa y celebra cada logro en sus redes sociales. La artista cumplió seis meses de sobriedad y mostró en Instagram el regalo y apoyo de su equipo de trabajo. La intérprete de Tell Me You Love se me comió una deliciosa torta de la famosa pastelería Susie caques en Studio City, California. Junto al pastel, su equipo escribió una tierna tarjeta, Felices seis meses. Estamos muy orgullosos de ti. En otra foto compartida en las historias de Instagram de Demi Lovato, se ve un llavero que tiene grabada la frase. Six months, seis meses, haciendo referencia al tiempo que lleva libre de drogas y alcohol. Demi Lovato festejó sus seis meses sobria. Después de la sobredosis que casi le cuesta la vida, la artista se mostró feliz de cumplir seis meses lejos del alcohol y las drogas. Demi Lovato volvió a nacer. En julio del 2018, sufrió una sobredosis de heroína en su casa en Hollywood que casi le cuesta la vida y por la cual debió ser trasladada a un hospital de Los Ángeles. A partir de ese trágico día, la artista debió someterse a rehabilitación, procedimiento al cual no era ajena dado que ya había luchado contra las adicciones en otro momento de su vida. Sin embargo, no fue nada fácil, sufrió náuseas extremas y fiebre alta, según había informado TMZ. Ahora, a seis meses del hecho, Lobato compartió. Muy orgullosa, a través de las historias de Instagram en su cuenta oficial, una imagen de una medalla que indicaba que lleva seis meses sobria. Además, agregó unos cuantos emojis de manos rezando. Luego, compartió otra fotografía de una enorme porción de torta decorada con el número 6 y un mensaje en papel que decía felices seis meses. Estamos muy orgullosos de vos. Con amor, el equipo de L. Ella añadió, Best de Ever, que en español se traduce en el mejor día de mi vida. Demi Lovato comparte emotiva foto para festejar seis meses sin alcohol y drogas. Tras la sobredosis que tuvo la cantante Demi Lovato, la artista ha compartido en Instagram una emotiva imagen para festejar sus seis meses de sobriedad. La famosa cantante estadounidense Demi Lovato a través de una publicación en su historial de Instagram reveló que han sido ya seis meses que está alejada de las drogas y el alcohol. Cabe mencionar que Demi Lovato había mencionado a principios del año pasado que había tenido una recaída, pues ella estaba lidiando con sus problemas con las drogas. Sin embargo la ex chica Disney tuvo una sobredosis que puso en peligro su vida. Así fue el curioso festejo de Demi Lovato para sus seis meses sin drogas ni alcohol. Demi Lovato, la actriz y cantante estadounidense está recuperando con éxito de la última sobredosis que tuvo a mitad del 2018 y que tomó por sorpresa a todos. Su equipo de trabajo le hizo una sorpresa para celebrar sus seis meses sobria. En julio de 2018 las malas noticias llenaron la exitosa vida de la cantante estadounidense Demi Lovato. El mundo entero se enteró de que la actriz y cantante sufría una nueva sobredosis luego de una fiesta con amigos en su casa de Hollywood East.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 Luego del episodio, llamaron a miembros del equipo de Demi Lovato y huyeron antes de que llegara el personal de emergencia. Tras tres semanas en rehabilitación, Demi Lovato siguió con su recuperación en su casa y celebra cada logro en sus redes sociales. Ahora, la artista cumplió seis meses de sobriedad y mostró en su cuenta de Instagram el regalo y apoyo por parte de todo su equipo de trabajo. La intérprete de Telme Love me disfrutó comiéndose una deliciosa torta de la famosa pastelería Susie Caques en Studio City, California. Junto al pastel.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 Tras su salida de un centro de rehabilitación, Demi Lobato decidió mantener perfil bajo, lo que permitió a los medios varias historias alrededor de su vida. Amo a mis fans, y odio los tabloides. No creas lo que lees. La gente literalmente va a hacer cosas para vender una historia. Repugnante, fue el primer mensaje que escribió la cantante tras los fuertes rumores sobre su estado de salud. En los siguientes mensajes se refirió a la prensa sensacionalista, si siento como que el mundo necesita saber algo, lo haré yo misma. Dejen de escribir sobre mi recuperación, el asunto no es de nadie más que mío. Estoy sobria y agradecida por estar viva y poder cuidar de mí.